Algo donde quiera Escucho caer detrás de la única piel de mis padres, algo Cambia mármol por arena en la columna de sus huesos Y desata los murmullos, algo Les arranca de su cuerpo los cabellos de la infancia Al ofrecer los viejos caminantes entre señoras y señores, algo detiene el cauce de sus ojos, retira poco a poco el agua-luz, algo, donde quiera, algo.